Cuatro días de carrera, medalla conseguida, pero pff, la puta, como tenemos la alergia loco de aquí para el hospital. De hecho que, mira que hemos quedado a la hora, pero ya estamos llegando otra vez tarde a la salida, pues, Colo el trenecito no espera, ¿eh? <risa> el trenecito va ahí uh. a, a 30 segundos, calculo yo hemos quedado ahí con todo el BH, Coloma Team y me cago en 10, nos hemos puesto a hablar y de Javi del año pasado es que llevábamos muchos días sin estar juntos claro, ¿sí? claro ¡Hostia! ¡Algo hemos hecho mal, tú! Ahora eso sí, ese ph ahí en el currito te queda de lujo, ¿eh? Aquí, aprovechando que tenemos un poco de carretero vamos a darle un poco a unos barritos, en este caso de las barritas gummies con electrolitos, sabor lima. A ver, ¿qué tal llevamos? ¡Gracias, jefe! A ver qué tal llevamos. La tripa de las náuseas Vamos a darle antes de entrar en terreno complicado Esto no se complica la cosa la Hostia qué sprint tú <risa> <risa> Se nos ha escapado mucho valero, aún estamos a tiempo Yo creo que nos llevan 45 segundos Vamos, vamos ¿No ves ahí Ahí están, ahí están ahí, ahí, ahí. A lo lejos lejos, ¿no? <risa> vamos para allá <risa> que me está llevando todo el rato con el gancho, pero claro, de alguna manera tenía que notarse que uno es medallista olímpico y el otro un ex gordo ex fumador. He visto sufrir ¿eh? después del viaje. ¿eh? Sí. La verdad es que hoy voy toda vida... todavía. Ecuador. No sé si estoy en Ecuador. guapa, vámonos para allá. Vamos a la presencia de Juan Flans, en nombre de, y de también, que presta una colaboración de porque vamos a efectuar la entrega de los premios. ¡Qué pedazo de camarón, eh? La madre que me parió, camarón de la isla. Los chicos de Os tengo los que Colo. decir una Villas cosa, Blanca. he tenido está. que estar todo el rato esperando a Colo, mejor pareja las la 23 Jordén yo no le veo, eh. Hernández, Ana Jordán y José Raúl no lo ha dicho todo. Que llega desde Antequera, Pati. Eh, bueno, señores, ya tenemos la duchita hecha. Y ya Bueno, más guapo no, pero como mínimo mejor. Y no sé cómo estamos del tema alergia porque con el móvil me lo veo. Y con la GoPro no, pero bueno, al menos le hemos pasado bien de. ¿Cómo se llama esto? Bien de. bien de jabón y todo. A ver si esto se va bajando un poco ya. Y ahora, antes que nada, me he medio reparado yo. Toca ahora ir a reparar la bici. Rewind Ya me he vuelto a dormir, o no sea sé, que al menos. Ahí estamos. ¿Cómo me pongo? Aquí arriba. Pero en el arranque de la segunda capa de la medida de trajesos. ¡Va a ir! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, y bueno, disfrutaremos de esta ley la otra cosa. Y intentar defenderlo y dar lo mejor de más. Muchísima suerte a todos. Tenemos un plantel con los mejores bikers del mundo presentes en esta ley. Bueno, por suerte, en el habituallamiento he parado muy rápido, así que me he podido sacar a toda la peña que tenía delante. Opa, opa, opa. Con lo cual, así no hay, así no hay, ¿cómo se llama eso? Así no tenemos embudo. Y... Venga. Vamos para allá. Uf. Uf. Anda que no. Anda que no. Voy más rígido que rigidín. Venga, venga, vamos para allá. Piedra, piedra, piedra. Ziqui, saca, ziqui, saca, Venga, suelo húmedo, hay que vigilar porque llevamos presiones altas en los neumáticos porque estos días se sube mucho y hostia si pones presiones oepa, oepa, oepa, oepa, oepa, oepa, oepa, oepa. Si pones presiones bajas al final también arrastras también arrastras mucho Hacer estas bajaditas <ríe> que te ponen las tres exclamaciones de peligro Con la bici rígida Sin tija telescópica ¡Bo! Me estoy sacando un doctorado de bajadas. Hostia, terreno complicado aquí, ¿eh? Uf, uf. Mucha piedra yo con la rígida, ¿sabes? Bueno, de todo se aprende. Pasa que yo no aprendo nunca yo. dos horas de carrera y creo que hoy estoy haciendo bastante bien la parte de la alimentación yo me tomo dos hidrogeles la verdad es que tenía sabor cereza y sabor lima y me estoy dando cuenta que al menos de momento, que ya sabéis que esto de los sabores en carrera cuantas más horas llevas más va cambiando de momento le estoy dando al de lima, ahí a full equip para dentro, en lugar de ir alternando le estoy dando al de, al de lima estoy llevando sales diluidas dentro del bidón y luego unas pastillas de sal monodosis por si acaso y después de tomar dos hidrogeles, uno cada hora toca primera barrita en este caso, barrita de las Race Day sabor dark chocolate que es de las que me entran mejor, así que Ahora a la que estos cabrones... Ver, ya ya sabes lo que es. Mira, iba hablando serio y digo, viene el puto furio por detrás. Y ya verás en qué momento yo aquí haciendo la, la disertación y viene el tío y ¡zacatá! Aquí vamos con el cortafuegos. Tú, hay que decir que hasta ahora hemos ido bastante montados, ¿eh? Pero el puto cortafuegos este... ¿Qué parece? Guapo, ¿eh? Precioso. Precioso, dice. Un poco más y me dice guapo, te voy a pegar un guantazo. Ojo que de derechas, de derechas, de derechas. Ojo, eh, ojo, ojo. Aquí además está un poco húmedo y hay raíces. Eh. Upa, ojo, upa, ojo, upa, ojo, upa. Ojo. Perdón, que aquí no he salido de morros de milagro. Tú, pedregal, guapo. Venga, embajada y luego pedregal, guapo el subir no porque a los pros les hacen otro camino aquí cuando pasan ellos hay una moqueta puesta y pasan en la, moque en la alfombra roja día mira que hoy había menos pinos pero aún así hostia esto tal otro por aquí las patas que me están picando lo que no está escrito y no os quiero decir dónde no me está picando bueno, ayer hablamos con Hermida y nos dijo, hostia, a mí esto me pasa con los olivos quizá a partir de ahora en las etapas tendríamos que llevar antihistamínico porque a él alguna vez le ha dado fuerte y ¡zacata! entonces te pinchas y lo solucionas bueno, buena duchita que no duchaja, a limpiar todo esto a pasar la alergia y a ver si mañana estamos mejor y a darle duro a Limpio, pero no pongo para ahí, que si no esto eh, le da mucho. Tú, pero... Ojo, Pipa San Juan, no sabe ni cómo se llama. 6 de la mañana, que alguno va a decir, a ver, pero si nos dijiste que Leyenda de Tartesos te gusta, porque es de esas carreras que puedes despertarte a las 9, porque la carrera sale a las diez. ¡Sí, señor! Pero hay truco. Nos tienen citados a las 7 y cuarto de la mañana para subirse al bus para ir a 60 kilómetros, que es donde empieza y acaba la etapa. Y al terminar la etapa hay que volver para aquí. Entonces, la cuestión es que Ay, hay que preparar la comida de... que vamos a llevar, la mochila o la ropa ya directamente, desayunar algo, tratar de ir al baño, porque cuando estemos ahí en la salida no habrá baño y estaremos ahí 600 corredores... Así que vamos para allá. esta segunda edición de la leyenda de Tartezo PAI de H. La que tiene duda, en la furgoneta junto a línea de meta, La furgoneta... <risa> a ver, ¿cómo se llama tu mujer? Laura Laura, te pido formalmente disculpas en nombre de tu marido y de tus gemelas Sí, porque a las gemelas las mando a callar también y las siento en el sofá conmigo a ver los vídeos Madre mía, qué, pero ¿qué, ¿qué la tienen las gemelas? Tres añitos, hombre. ¡Uh! Ya ven hombre, Uf, ¿Y ya a ver los vídeos? Uf, sabes cuando me estoy vistiendo papá, bici Papá trabaja la bici y, sí. Ojo que van a salir estropeadas, ¿eh? ya se ven sí, estos sí, vídeos sí, de sí. pequeñas? Venga Dale duro jefe, vamos para arriba. Ya no podía más, tú. Uh, Meadita buena. ¡Epa! Uy. Uy. Uh. Vamos para allá. Y a seguir dándole. Uh, madre mía, cómo lo necesitaba. Buen truquillo, intentar siempre que cuando volvamos a casa la montaña esté tan limpia o más, pero como mínimo igual de limpia que cuando yo hemos llegado entonces al abrir las barritas intentar que no se corte un trozo, sino solo simplemente separarlo porque si no se va volado entonces, la aguantas aquí te comes la barrita y luego el plástico, ¡capa la muchaca! que lleva el corazón operado cinco veces, loco ¿Qué hacemos, tío? <risa> Habrá que disfrutar mientras que no nos quiten... Ahí está. Oye, y lo llevas muy bien controlado, ¿eh? Sí, sí, sí. Afortunadamente, tengo a mi familia, que me ayuda. Y bueno, pues... Me apoya, tengo a los médicos. Y quieras que no, eso se agradece. Sí, sí. Y qué, la, me has dicho que la primera vez fue jugando a fútbol. Sí, sí, sí. Me caí desplomado en un campo de fútbol. Y bueno, pues... Tuvimos que cambiar el fútbol por la bici y la verdad que eh, para mí es muy grato, es un deporte que no necesitas a nadie. Campo, se respira aire sano y me gusta, sirve para desestresar un poco. Y te ayuda a mantener el corazón bien. Sí, sí, sí. De hecho, estoy rodando mucho en carretera para poder claro. aguantar estos altibajos claro. que hay en la montaña. Y bien, yo sé, yo estoy feliz, contento te poder practicar otra modalidad y deporte, sí y bueno, pues, todo lo que sea para bien, pues guay. Grande, Alfonso. Luego, vale. luego en Meta charlamos un rato. Ahí, Vamos vale. para allá. Cuando quieras, tío. Y con, como me pegas otro palo, te pincho la rueda. Solo te lo digo, ¿eh? Vale, vale. No, Vamos no, no. para allá. Grande, jefe. La selva es la jungla de puta madre Pero después de 2.500 metros y 5 horas pedaleando en el tercer día coño, dame pista para abajo y no jungla para arriba cuyo que vamos a llegar más que esos que te a meta Sí, no <ríe> Venga, pues entraremos aquí como si un dúo mixto tú. Enrique la de ¡Vamos para! allá! <ríe> ¡No, No, siempre, eso siempre lo hace fácil, ¿eh? Hay eh que seguir. Sí? Ay, Yeah, míralo. ¡Eh! ¡Míralo! Me ha dicho que nos veíamos en meta y has entrado a un segundo. ¡Gracias! Lo dije. gracias. gracias. gracias. ¡Buen trabajo, loco! Bueno, ¡Buen trabajo! Y el mejor momento del día. Oh, el masajito el momento de la siesta. Vamos para allá. Atentos, cinco, 5, 4, 3, 2, salida. ¡Llega Vicenza! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! quitar la arena, no. <ríe> He llegado aquí con el compañero que, que... me ha pegado una remachada a 10 metros de llegar y dice, eh, cuando sí, digo, no te cago en no. puta, se me, me, me va a reventar un ¡Nada Muy bien, muy bien, la verdad es que eh, claro, la etapa de es una etapa muy diferente, etapa ahí para apretar. ¡Os lo habéis pasado bien! ¡Sí o no! ¡Sí! ¡Grande, grande hombre! ¡Pues el año que viene la recorde! ¡Eh, el pues, <risa> japoncito y una buena cervecita Y una, una cervecita rica, venga, venga. Ahí va, y lo de, me toca ustedes solo. Si, no, si, si me quedaras un poco con hambre, ahí hay otra que. otra más, por si acaso. Y luego de postre tenemos. Es que yo soy de comer bien, eh. De postre vamos a mantener El secreto, porque si no, va a querer postre ¡Eh, eh, eh! Ah, No, pensaba que iba a decir es que de postre va a haber final feliz. Digo, hey, hey, hey, cada uno con lo suyo. ¿eh? Sí, con sí, maestro, sí. muchas gracias. A usted, amigo. Un placer y a darle duro.